Dime quién de ellos te trata mejor Dime si alguno te trata como yo Tú sigues diciendo que soy tóxico Que yo soy un bandido loco por tu amor Otro fly que pagué pa' volverte a ver Mientras haces otro planes ignorándome No me cuentas de ti, para ti eso está bien Hasta me pones caritas diciéndome Que soy un tóxico mm -hmm. Puede que lo sea porque no recibo un poco de tu amor de tu mano a mí me llama tóxico. Mm -hmm. Cuando soy el primero que está para ti, se siente ilógico. ilógico. I'm more than just a number. I doubt you find another. Too many times I've been wrong. I just been right, it's too long. I don't wait. La, la misma rutina que no quiere acabar Ella sigue hablando con sus amigas Mientras a mí me trata como uno más A su le puso en modo avión Ya no contesta en el teléfono Tú eres mía, no de otro cabrón Lo seguir haciendo no te queda opción Porque soy tóxico Puede ah, ah, ah, ah. que lo sea porque no recibo Un poco de tu amor, de amor No es mi Mm -hmm. Cuando soy el primero que está para ti se siente ilógico. ilógico. Me soy tóxico. Me soy tóxico. Yo queriendo. Toxic, toxic, toxic, toxic, toxic. Pero para era un efecto tóxico. Mm, mami, papi, soy un toxic.